Bienvenidos al curso Marco Lógico para la Formulación de Proyectos. En la actualidad, esta herramienta ha ganado gran difusión y reconocimiento. Es utilizada para facilitar los procesos de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos, permitiendo de este modo la organización de la principal información en función a la obtención de objetivos, la identificación de grupos beneficiarios y facilitar la participación y comunicación entre las partes. Hola, soy Joana Briseño y estoy a cargo del curso Marco Lógico para la formulación de proyectos. Le brindaré un acompañamiento de calidad para que este curso surja los resultados esperados por usted. En el curso se trabajarán tres unidades que corresponden, enfoque de marco lógico, conceptualización de la matriz de marco lógico y diferencia entre la lógica horizontal y vertical de la misma y como final las especificaciones de la formulación de los indicadores, medios de verificación y supuestos. Los contenidos previstos le brindarán la oportunidad de aprender el significado de marco lógico, para qué sirve y por supuesto cómo hacer un proyecto con marco lógico. Por lo tanto, lo invito a seguir este novedoso curso que la UTPL ha diseñado Pensando en usted Estoy segura de que el presente curso va a resultar muy motivador y fructífero para su producción intelectual. Queremos contar con su presencia. Bienvenidos.